Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, compañeras y compañeros de las Illes Baleas, señor Miquel Mir, conseller de Medio Ambiente, Alianza Mar Blava. Buen día, Illes Balears. Tierra en medio del mar, país de mujeres luchadoras con las Kelis al frente. Tierra de la rebelión de las Germanías, país del que tengo el honor de ser diputado por MES, por Mallorca. Señorías, hoy empieza el debate sobre la toma en consideración de la ley para la protección de la mar mediterránea. Y lo que para ustedes es un principio, para nosotros es el principio del final. El final de un camino largo, complejo, pero lleno de esperanza y de orgullo. Y no sabemos cómo acabará, pero déjenme contarles brevemente en tres episodios cómo empezó el primero en el año 2013, con las movilizaciones sociales ante las amenazas de nuevos proyectos y una respuesta ciudadana ejemplar, la Marea Azul, que bajo el clamor unánime de Baleas dio un no, vio nacer a un movimiento Alianza Mar Blado, Pulmón y Corazón en esta carrera contra el reloj. El segundo episodio destacó por el acuerdo entre las fuerzas sociales y las administraciones insulares y fue el Gobierno de Les Illes Balears con Vicente Vidal, hoy senador de per Mallorca, al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Antonio Lord, quien en 2016 encargó la redacción de esta proposición de ley. Y en una tercera fase, el Parlamento de Les Illes Balears debatió y asumió ese texto. Lo hizo por unanimidad, de todas y cada una de las fuerzas políticas del Parlamento. Todas. Y, a partir de ese momento, en el salto al Congreso, un calvario, veto, Tribunal Constitucional, elecciones generales, una y dos, y vuelta a empezar, cuatro largos años que, a pesar de la incertidumbre, no han minado nuestras fuerzas. Venimos aquí con el compromiso renovado, pero esta vez solo de las fuerzas mínimamente decentes, porque la indecencia también llegó a nuestra tierra, señorías, como una mancha de chapapote, haciendo más evidente que en la lucha contra la extrema derecha no hay fronteras. Las diferentes fuerzas políticas de Baleares decimos no a las prospecciones por diferentes motivos. Sea por la protección del medio ambiente, sea por la defensa de los sectores productivos como el turismo, la pesca o la economía azul, sea por la protección de los cientos de miles de puestos de trabajos que genera, sea por el motivo que sea, sea en el orden de prioridades que sea, las prospecciones son una amenaza compartida, colosal y real. Baleares... Está en la mente de muchos como un territorio rico, de yates y de reyes. Nada más lejos de la realidad. Somos un país explotado con un déficit de financiación crónico. Hoy somos el territorio más azotado por la crisis social y económica de la COVID. Campeones en la caída del PIB, paro y riesgo de pobreza. Y todo ello en el año en el que nos mintieron y en el que tampoco veremos el Régimen Especial para Baleares. Señorías, yo les tiendo la mano y les invito a visitar nuestras islas ahora. Al grito de SOS Illes Baleares les pedimos su apoyo, también ante la amenaza de las prospecciones. Y es que el recuerdo de la catástrofe, del prestige en las costas gallegas y del movimiento Nunca Más sigue presente y vivo en nuestras mentes. En plena lucha contra el cambio climático, demos carpetazo al petróleo, enterremos para siempre las imágenes de contaminación de nuestras aguas y de nuestro aire y hagamos de las renovables una fuente de energía pacífica, sin guerras. Estamos aquí para ser la voz de un consenso social y político amplísimo en las Islas Baleas. Respeten ese consenso. Respeten la voluntad y la soberanía de los pueblos de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Baleas, diu no. No a las prospecciones. Muchas gracias, muchas gracias, es Casco, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferra.